Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles De la semana del día, lunes 22 de noviembre Al domingo 28 de noviembre del año 2021 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Bueno, pues esta semana en Estados Unidos este, celebran el Día de Acción de Gracias, el jueves y eh, bueno pues nunca está de más dar gracias no por las bendiciones que recibimos este yo la verdad no me pego a esa costumbre porque pues no vivo allá pero creo que cualquier día es bueno para agradecer lo que somos y lo que tenemos no es una de las maneras en la que yo cuando a veces no me siento como muy a gusto y cuando muy satisfecho y las cosas siento que no están fluyendo como yo quisiera pues me pongo a valorar las cosas que tengo, lo que soy, lo que he aprendido, lo que he vivido y eso entonces luego me ayuda a estar nuevamente bien conmigo mismo y con el universo Muy bien, comencemos con la lectura de las cartas y la interpretación de las cartas Empiezo con las cartas de Doreen Virtue, como sabes Me guío por mi intuición cuando escojo las cartas Que es lo que nos quiere dejar saber la Virgen María para esta semana del 22 al 28 de noviembre que horror ya está finalizando este año la verdad que desde el comienzo de la pandemia se me ha ido volando el tiempo ha habido episodios en los que tal vez un mes se me ha hecho más largo o más tedioso sobre todo octubre me costó mucho trabajo pero en general se me ha pasado rapidísimo bueno, como saben, agradezco de corazón a quienes compartan estos videos. Los hago con mucho amor. Espero que lleguemos a mucha gente. Este, bueno, en un plano particular les puedo comentar que la familia se ha agrandado. Se ha unido a la familia un periquito. Bueno, una periquita es hembra. Este, Solaris, de nombre mía. Y tiene ahorita tres... Casi cuatro semanas de nacida, y bueno, todavía vez le estoy dando papilla, y eso va a ayudar a que todos socialicen bien y se lleven bien. Este, y bueno, estoy muy emocionado por esta nueva vida que va a compartir nuestras experiencias aquí. Entonces, bueno, y aparte, este, lo adquirí legalmente. Este, porque son aves que están protegidas, y bueno, haciendo esto legalmente, pues también contribuyes a que se acabe el mercado negro y a proteger la especie. Bueno, también de la sanación con ángeles de Torrent Virtue, tomamos una sola carta. Entonces, ahorita después de esta carta, vamos a ver cómo se desenvuelve cada uno de estos mensajes en un solo mensaje. Muy bien, comencemos con la lectura La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente Compassion compasión. Y dice I see and feel others' points of view with forgiveness and kindness Yo veo y siento el, pun el punto de vista de los demás con perdón y con amabilidad bueno, yo, en mi caso, sé perfectamente bien a qué se refiere. Este, ahí sigo con las dificultades familiares que pues, se dieron desde septiembre. Y bueno, hay decisiones de repente que toman que dices, no los entiendo. O reacciones también que dices, no las entiendo. Pero bueno, yo ya llegué a la conclusión de que, mira, están haciendo lo mejor que pueden dentro de sus limitaciones. Y aunque las reacciones que tengan pueden ser hirientes para mí, por lo mismo lo del perdón, no decir, ¿sabes qué? Pues ni modo, así es, no lo puedo cambiar y pues ni modo, ¿qué se le va a hacer? no Entonces, bueno, eh, por eso nos piden ser compasivos. Pues, no, no puedo agregar en realidad mucho más que yo creo eso, ¿no? Muy bien, pero el día lunes y martes la carta dice Poder. Es Miguel y dice Arcángel Miguel En ti está el poder, tú puedes. Gracias Arcángel Miguel por fortalecer mi poder para crear, estar o cambiar esta situación. Amén. Pues bueno, aquí Miguelito nos está echando porras. Nos está diciendo, tú puedes, tú puedes. ¿no? Y este, porque muchas veces pensamos que no somos lo suficientemente capaces, buenos que no tenemos la, el conocimiento suficiente o la habilidad suficiente para este, hacer algo y no, al contrario, sí, sí puedes No, cada quien de nosotros puede entonces, es lo que nos están nos están empoderando pero el día miércoles y jueves la carta dice escribe, Qué bueno como yo soy el que creó estas cartas, pues aquí debería decir crea más bien que escriba. Pero bueno. Es el arcángel Metatron y dice escribe, pinta, dibuja, crea sin prejuicios ni juicios. Plasma lo que hay en ti para ti. Lo compartas o no, escribe un diario. Entonces bueno, el escribir un diario es una de las mejores terapias que hay. Igual ejemplo con esa situación familiar donde sabes no hay salida, no va a haber cambios, va a permanecer igual, los actores pues no quieren salirse de su zonaga de confort, no quieren cambiar la dinámica, pues no puedo cambiar, no, no puedo cambiar voluntades ajenas, entonces pues te, te rindes ante la situación y dices pues no, no hay otra y lo único que puedes hacer es estar bien contigo misma, contigo mismo decir, bueno, pues yo ya hice lo, lo que estaba dentro de mis posibilidades y pues si quieren seguir en esa situación, pues ahora sí que no lo puedo cambiar no no les puedo ayudar entonces, bueno este, lo que puedes hacer es qué sé yo, en mi caso por ejemplo, ¿qué que a hacer este, escribir una carta en mi caso a mi madre de reprocharle, decirle dónde siento que he fallado, que es lo que está haciendo mal según mi punto de vista, donde me siento herido, y pues después de escribir la carta, la vuelves a leer o le agregas más, y después la vuel vuelves a leer, y se, se la dedicas con mucho amor, y de ahí quemas la carta, punto. Esa es una de las maneras más sencillas de sacar esa angustia, ese enojo, ese miedo, ese lo que fuera, ¿no? Pero bueno, no solo se trata de hacer esta terapia, pues, de soltar todas las energías de baja vibración, sino de crear, o sea, es el siguiente paso, ¿no? De realmente tomar las riendas de, de, de una acción, ¿no? Nos están empoderando y de hacer los cambios de, necesarios para crear, para este, hacer algo nuevo. Y ahorita, por ejemplo, estoy viendo si este, puedo vender mis cuadros a través de una plataforma nueva. Entonces, bueno, tienes que mandar no sé cuántos papeles y solicitud. Y bueno, por seriedad, que está súper bien, pues checa que todo esté en orden. Tienen que mandarte a tu domicilio una postal para ver si realmente vives ahí, etcétera. Entonces, bueno, es un proceso algo tedioso y algo largo, pero una vez que quede autorizado, este, pues yo me prometo pues que esto es una buena idea. ¿no? Bueno, pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice, confianza. Confía en ti misma, en ti mismo, confía en los demás, confía en la corte celestial. Y dice Arcángel Ariel, Ayud, ayúdame a confiar en mí misma, en mí mismo y en los demás. Confío en el proceso de la vida. Estoy segura, estoy seguro. <coughs> Perdón. <coughs> Eso es por aspirar en, por, a través de la boca. Yo soy una manifestación de Dios. Amén. Entonces, bueno, creo que no tengo que agregar más. Y bueno, esta carta es para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo o cumplen años, la carta dice... Serenidad. ¿Okay? Esto creo que va muy ad hoc, sobre todo con esta situación de la compasión, del empoderarnos, entonces de tener mucha paciencia y de ser este, amables ¿no? ante la situación que se dé. Y bueno, ahora sí que aquí en México decimos que se te resbale, ¿no? Que no te afecte, que no te enganches ante cualquier situación externa porque son voluntades que no tienen nada que ver con tu voluntad y que no puedes cambiar. ¿no? Yo ahorita ya hablando con más certeza, en mi caso, ya desde septiembre se dio toda esta dinámica, no la puedo cambiar. Los actores de esta situación no quieren cambiar y pues entonces pues no, no se puede hacer nada, ¿no? Este, y es como este, los dichos que pongo al final de este. en la parte donde dice mostrar más. Este, ah, de asís. Eh, se me fue el nombre, perdón. Entonces, bueno, la cuestión es de que si no lo puedo cambiar, pues déjame, ayúdame Diosito a vivir con esta situación, ¿no? De aceptarle, respetarla lo único que puedo hacer es ser compasivos ¿no? con mucho amor, con mucha empatía, con mucha paciencia, es decir, bueno aunque me moleste, aunque me duela este, pues no pueden diferente, no quieren diferente no está en mi poder cambiar la situación y a veces es un poquito difícil el poder aceptar esto, donde ves que al fin y al cabo se van a hacer daño con esta situación o que va a haber una situación negativa como resultado de pues, bueno, de mi modo ya este, hice lo que pude aportar y pues que no me afecte ¿no? Sí, tan tan sencillo la vida continúa y yo he aprendido eso a través de, de esta lección de que no me puedo este, enganchar muy al contrario este, mi vida continúa, mi vida está muy bien y pues ser feliz y gozarlo de la vida ¿verdad? bueno pues te deseo una muy muy be bella semana este, disfrútala, disfruta de tu vida es eh, la misión que tenemos todos los seres humanos en realidad es disfrutar de la vida y de el proceso de la experiencia de vida eh, que las situaciones externas, por más alarmantes por más negativas, por más feas que ap ap ap aparentan ser no dejes que lleguen a influenciar tu propia vida este, lo más que podemos hacer es contribuir positivamente aportar al mundo lo mejor que podemos ¿no? yo ahorita por ejemplo dejé poner unos paneles solares en la casa para que mi huella de CO2 eh, disminuya y eh, esto tiene que ver con el viaje que hice a Costa Rica que me hizo concientizar un poquito más acerca del respeto hacia la naturaleza, la energía, las fuentes de energía que tenemos, etc. Entonces, bueno, Costa Rica la verdad es un país admirable en muchísimos sentidos y muchas partes del mundo deberían de tomarse un ejemplo. Bueno, deseo lo mejor. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namaste.